Eh, es muy duro ese tema. Señores, un lío por el remix de Axel Rulay. Señores, si es trucho es trucho, si es trucho es trucho. Señor, un revuelo, un gran revuelo se ha creado en la música urbana con el tema si es trucho es trucho que interpreta Alex Rulay y que se ha pegado fuertemente en la radio y en las redes sociales. Sin embargo, el lío se ha creado, es por el gremi de la canción, ya que supuestamente hay dos versiones, una con el Alfa y Farruco, y otra con Secreto y el famoso Viverón, Verbo Flow y Sujeto Oro 24. Precisamente este último le entró duro a Alex Rulay a través de un video que publicó en sus redes sociales. Vamos a ver ese pedacito. Y luego tenemos el video ahí del sujeto. Y luego vamos a ver el sujeto de las declaraciones. Estamos en la 27 en un bar Don Miguelo borracho Dao al diablo ¿Me entiendes? Veo un chamaquito en un coro Esperando Yo no sé si era para saludar a Don Miguelo Y digo, ¿Quién es ese menor? Él es el que canta tal tema Para no hablar mucho de eso El caso es que, bienvenido al coro Te sentamos bacano, andaba con dos chamacos Te tratamos bacano Don Miguelo dándote terapia De cómo te maneja, el tema está bien Nosotros uh, te halagamos todo heavy Don Miguelo llama secreto, llega secreto. Le digo, secreto, ¿tú sabes que hay que cantar tal tema? No, ah, ese de es don Miguelo. Y el chamaquito estaba al lado de secreto, o sea que a ti nadie te conoce. A ti nadie te conoce, te traemos para el coro, estamos dando con torra bacana, ¿eh? Y nada que ver, todo heavy, un una buena vibra, un buen ambiente, una vaina. Yo como malocorita, que me gusta ver como muchos proyectos y mucha vaina, porque de una manera u otra, uno en el movimiento urbano, uno aporta y hace vaina bacana, colaboraciones. Vengo y le doy una hora de cotora a Don Miguelo para que se sube en el tema de hacer un live, un tema que tiene un ritmo bien chévere, que está expandiendo si nos llama la atención. ¿Me entiende? Ahí mismo agarra eh, Don Miguelo y llama secreto pam convencemos a los tigres, viene el Rimi se va a dar. el caso es para no hablar mucho de eso hoy es martes ¿verdad eh, Copiche? hoy es martes hoy se iba a rodar un video donde Don Miguelo y los tigres jalan un dineral y lo pagaron un depósito para venderte una imagen a ti y quizá el tema le gustó a los tigres y el tema está sonando en la calle heavy, pero ¿qué pasa? ahora tú vienes y te embalas y le cae atrás al alfa eh, meten a Farruco y a los tigres, y ahora de que, que hay una discordia por un tema con unos tigres que tienen 200 mil temas pegados por todos los lados. Dime, ahora tú me vas a decir a mí que hay una, una discordia de di que de secreto, de que Farruco, de que que el Alfa, de que que Don Miguelo, Por, pues tú no conoces los códigos de la vaina urbana de la calle, tú no sabes que los tigres de allá se pueden estar matando. Por cualquier vaina. Menos por un... Tema. Dime. Corredor de huevos. ¿Tú estás loco? ¿Y tú quieres que te perdonen eso? Deja de estar mandándole mensaje a los tigres. Ni de estar llamando a los tigres que pusiste un huevo. Todavía mafio de Miami, nuestro hermano mafio, lo llamaron para regalarle la data de esa... Que ya estamos quillados. Porque ahorita no queremos que estén hablando en el medio ni que fulano y fulano están quillados porque el tema... ¿Qué tema? Felicidades al tema, que el tema está bacano, pero esos huevos no se ponen. Y me gustaría saber si Alfa, que es nuestro hermano, el señor Bugatti, que lo queremos, hizo esa vaina de maldad, porque el Alfa no de ahí, digo yo, ¿eh? Entonces tú vas a crear una discordia de que, ¿qué? Don Miguelo, secreto, eh, eh, de que Farruco y tú poniendo esos huevos, tú vas a tener que hablar. Tú vas a tener que hablar porque yo estoy en el medio, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y ¿Qué sujeto tiene que ver en eso? Porque fui yo que armé el tema, mamá. El maldito tema fui yo que lo armé. Con Don Miguel y Secreto. Ayudándote a ti. Un desconocido que yo nunca había visto. Porque uno cuando hace la vaina de buena onda, uno lo que pone un huevo. Mamá. ¿Me entiende? Ponga la gente clara que pusiste un huevo. No venga a pedir excusa para acá. Ponga la gente clara que pusiste un huevo. Por eso es que los nuevos talentos hay que quitarlo, ¿eh? Vamos. Señores, ahí está la declaración del sujeto. ¿Sabe que Sujeto es un hombre claro y polémico. ¿eh? Que no es un hombre que tiene miedo a la brada. Ahí está un lío entre Don Miguelo, secreto y sujeto. Y este muchacho que salió ahora hace grulay que tiene una canción muy pegajosa y está muy pegada, eh, parece que se desvió y fue a hacer otro remix con Farruco y el Alfa. Eh, esperemos que, que eso se resuelva. En tanto, yo creo que debe haber un manejo. Ya cuando hay una canción pegada, debe tener un manejo de qué hacer con las colaboraciones que van a llegar, porque si se pegó así, como, como estaba muy pegada esa canción, van a llegar muchas solicitudes de colaboraciones y cosas así. El muchacho debe tener un equipo de trabajo que maneje esa parte, porque no se puede calentar con estos muchachos que son los pioneros eh, eh, en la música urbana. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí. Cuál fue la quiquilla, cuál fue el mal manejo que se fueron para otro lado. sabes que el alfa ahora mismo tiene todo prendido, eh, tiene la pampa prendida como dicen y el muchacho le ha dado para allá y dejó a estos muchachos encharcados, el sujeto oro 24 el secreto, el famoso biberón que tiene demasiado talento y super don Miguelo eh, eso eso es lo que está viviendo ahora mismo, la situación entre los urbanos, el alfa siempre tiene que andar en, en lo que es la farándula ¿Eh? Ahí andan unos memes que no son fáciles. Hay unos memes que son peligrosos, que le hacen <ríe> al a secreto a Don Miguelo y al sujeto. Vamos, enfócalo ahí, enfócalo ahí. Mírenlo ahí, mírenlo ahí los memes, señores. Gracias a Jevito TV, que siempre... <ríe> Señores, señores, ustedes buscan un problema fácil. Ahí está el lío que hay entre Axle, Axel, Axel, eh, Axel, ¿cómo Axel? Axel Rulay. Axel Rulay, si sí, es trucho, es trucho, Rulay. Vamos a dar una pausa y retornamos con más información aquí en Los Osobrosos. I'm just thinking I was